¿Qué pasa, polleros? Soy Kilo y hoy os voy a enseñar cómo crear cuenta, descargar y jugar ION 6.2 ruso. Recordar que es un servidor que podemos, podemos probar la versión de ION 6.2 hasta que esté disponible en los servidores europeos o americanos. Recordar también que el juego está en puro y duro rusa, ruso y la integración ocupa más o menos 30 GB. Es muy fácil y ya me habéis pedido mucho los links. Y como va a ser una barbaridad tener que entenderlo todo, O hago el vídeo y os enseño cómo se hace. Es muy fácil. Y como siempre os digo, apoyar el canal, suscribiéndose al canal vale, y compartiendo el canal para que cada día seamos más y más. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es crear la cuenta en Gain que es el encargado de distribuir a ION 6.2 no sé si esto es tucha o es pirata pero pasa que no porque si veis si ve aquí abajo dicen que Linea 2 y ION son una marca registrada de NNNC Shock lo, lo mismo el ION 6.2 el Gain ruso es eh, oficial pero bueno ¿Qué vamos a hacer aquí? Es tan fácil como darle a Create a Code. ¿Vale? Vamos a darle a I am, I am not robot. O robot. Vamos a poner una contraseña, ¿vale? Vamos a poner, perdón, vamos a poner un email. Este es mi email, de por si me quería enviar alguna vez algo, quizás seamos yt.gmail.com Le damos que hemos leído las reglas y le damos a Crear, ¿Vale? Lo voy a crear ya una cuenta y nos van a dar un password aleatorio. Es importante que cambie el password. Lo vamos a copiar y vamos a, a logearnos dentro de game GameCoas. Pues hacemos lo de antes. y Samus. Vale, nuestro email. Recordad, y lo digo de siempre, usar email de Gmail, que va muy bien. Bueno, ponemos la contraseña y nos logeamos. Login. Ahora aquí vamos a darle a change password. Y aquí vamos a poner, otra vez, vamos a copiar el email que nos han dado y vamos a poner de nuevo. Así de no fácil, ¿vale? A ver, creo que, me, que se me dio la olla. Vale, le puedo tomar, no pasa nada. Vamos, vamos a ponerlo. Eso por ahí. Y ese por ahí. Bien. ¿Veis? Pardon azul Ahora lo que hay que hacer. Sí, que mi es de Oxford, ya lo sabéis. Ahora lo que hay que hacer es entrar en, buen, en vuestro email y activar la cuenta. Yo voy a entrar al email y voy a activar la cuenta. Os voy a enseñar cómo es el email que os llega, ¿vale? Llega automáticamente, así que no hay ningún problema. ¿Veis? Aquí está. Vamos a darle y se activará la cuenta, ¿veis? Cuenta activada, es importante porque tanto como para toquear, eh, toquetear algunas eh, opciones del, eh, de Gamecoa, como también entrar al juego. Y bueno, ya veis que bueno, nos va a pedir toquearnos porque no le da a recordar. Bien, ya tenemos lo que es eh, la cuenta creada. Ahora qué hacemos, pues ahora vamos a darle al segundo link, recordad que los links los tenía abajo, tanto para crear cuenta como para bajarnos el launcher y lo vamos a bajar launcher esta es la página del launcher y es tan fácil como darle aquí encima lo guardamos vale y se descarga y una vez descargado le vamos lo vamos a ejecutar yo lo tengo y aquí minimizado vale vamos a abrirlo y este como veis nuestro amigo tienen el L2 classic el lineage 2 a ver si, no sé qué diferencia entre uno y otro Ion 6.2 y un Ion, no sé para qué vale el Ion, Pero bueno, le damos a Ion 6.2 y aquí le damos a Update y empezará a bajar el juego. Recordad que el launcher se instalará donde vosotros hayáis elegido. Por ejemplo, eh, cuando le damos launch launcher que se ha descargado, no vale sin qué carpeta. Yo lo he instalado en una carpeta mía. Así, os pondrá por defecto el disco duro y la carpeta Games. Games. ¿Qué vas a tocar ahí? Elegir otra, podéis hacerlo. El caso y el, lo más importante de darle aquí, audate, o launcher, vale, y empezará a bajar. Cuando eh, ya se haya bajado, pues tan fácil como darle, vamos a esto para jugar. A ver, date, Vayamos que tenga algo más que bajar, ¿vale? Os saldrá esto. Si me cuenta, cuenta de faul los dos que entramos, ¿vale? Y status activa. Le damos a play y podremos jugar. Eh, así de fácil. Una vez dentro, os saldrán elegir para elegir dos servidores. Un servidor que claramente pone en el nombre 25.8 y un servidor que pondrá 6.2. Elegí el servidor 6.2 y ya está os recuerdo que está en puro y duro ruso eh, tenéis cuidado con los botones porque lo mismo eh, en vez de darle a aceptar le voy a, dar a cancelar pero bueno más o menos moveros y podéis llegar eh, no me hagáis preguntas sobre el tema de los botones porque yo no soy ruso yo mi ruso está ilimitado a darle a con suerte y demás y ya está así de es fácil si aún así tenéis algún que otro problema Ponedlo en los comentarios del vídeo. Recordad un fuerte like al vídeo, eh, compartirlo y recordad que esto es para ver cómo es la 6.2 hasta que llegue a los servidores de América y de Europa. ¿Qué va a hacer cuando le demos caña al juego. Ahora mismo, pues, bueno, vamos viéndolo a ver qué tal. Sin más, soy Kyle Benipido y gracias por haber visto el vídeo. Hasta la próxima. Adiós.